Hola muchachos, después de mucho, mucho, mucho tiempo de no subir un video al canal Hoy por fin vamos a hacerlo Y pues eh, nos reúne aquí una ocasión bastante, bastante interesante Y es porque hace poco salió un videojuego llamado Pokémon Unite Y la verdad estoy bastante, bastante enganchado en este juego Y pues quise hacer eh, un video buscando una que otra curiosidad para hacer eh, contenido sobre este videojuego y contenido diferente no el típico contenido de gameplay, de hablando sobre cuáles son las mejores, lo, los mejores equipos para cada Pokémon, me di la tarea eh, esas 10 curiosidades me costó mucho buscarlas porque como el juego está tan, tan nuevo está tan recién lanzado eh, no hay tanta información entonces eh, Vamos a ver estas curiosidades y a, a que ustedes si por alguna razón tienen alguna curiosidad que podría salir en este en un próximo video, pónganmelo en los comentarios y yo lo voy a tomar en cuenta y les voy a dar crédito. Eh, entonces sí, comencemos con este video. Pokémon Unite es la última entrega de la archi conocida saga Pokémon, saliendo de lo que es normal en estos juegos. Unite se nos pasa al género MOBA, al estilo de títulos tan populares como Leash of Legends. Aquí te contaremos 10 curiosidades que probablemente no sabías sobre este juego. Número 1. Pokémon Unite no fue creado por Game Freak, los creadores originales de la saga de videojuegos de Nintendo. En este caso, el juego fue desarrollado por Tencent Games y Studio Timmy, las compañías chinas responsables de League of Legends y Call of Duty Mobile. Número 2 Para aquellos que se preguntaban, de hecho hay un modo espectador en el juego, está presente en los datos del juego, pero aún no está activado. Número 3 durante el primer día de lanzamiento del juego en el ranking mundial estuvo en la posición número uno alguien cuyo nombre era Digimon, lo curioso aquí es que este jugador desapareció de la lista minutos después de que muchos jugadores empezaran a hacer memes de la situación, lo que nos hace sospechar que probablemente fue baneado. Número 4 En Pokémon Unite no existe tal cosa como la ventaja de tipo, así que si usas un Pokémon tipo fuego, puedes lanzarte a atacar a un Pokémon tipo agua con toda confianza, esto se hizo así para que el ganar o perder dependa más de las habilidades de cada jugador que de las reglas tradicionales de Pokémon. Número 5 Aunque Pikachu tiene habilidades completamente enfocadas en el daño especial, sus dos primeros ataques básicos causan daño físico. Número 6. En el tráiler oficial del juego se pueden ver cómo los Pokémon desevolucionan. Para convertirse en su forma primigenia. Esto en la saga principal es posible solamente en el caso de Slowbro. Ya que en su entrada de la Pokédex nos dice que si se le quita el Shelder de su cola. Este se convertirá en un simple Slowpoke. Al finalizar cada batalla nos otorgarán unas medallas con diferentes significados, calificando cómo fue nuestro rendimiento en la partida. El caso es que hasta la hora de subir este video, nadie ha explicado lo que significan, pero la comunidad lo ha descubierto y aquí te mostramos el significado de cada medalla. Número 8. A pesar de que casi todos los Pokémon empiezan en su forma inicial y van evolucionando mientras avanza la partida, Pikachu, Lucario y Snorlax no tienen una evolución ni pre-evolución. En el caso de Mr. Mind, nos hubiera gustado tener su forma de galar. 9. A través de Twitter, un jugador ha revelado un interesante fallo que ha encontrado mientras jugaba, que despoja a Macham de la prenda que cubre sus partes más traviesas. Se trata de un extraño fallo, y ahora mismo no está claro lo común que es pero el tweet que lo revela se ha hecho viral. Número 10, Erby, el asistente de la profesora Forus, es el creador de las reglas del juego. Y bien amigos, eso ha sido todo por el video del día de hoy, espero que les haya gustado y créanme que voy a seguir investigando para sacar más y nuevas curiosidades para traerles una segunda parte. Eso es todo por el día de hoy y nos vemos, chao.